Bienvenidos a una nueva entrevista de esta iniciativa, Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Hoy estamos con Paco García. Buenos días, Paco. Buenos días, Gaspar. Pues todo tuyo, cuéntanos, ¿quién es Paco García, a qué se dedica y cuál es su empresa? Bueno, pues Paco García es pues, un pequeño empresario, ¿vale? tenemos una empresa de catering, damos servicios de, de eventos, tanto particulares como empresas, a nivel de, pues bueno, a nivel particular, pues lo, todas las celebraciones que se puedan celebrar, tanto en casas como en fincas, como en cualquier otro sitio. Y a nivel de empresas, pues eh, aportamos soluciones a, a jornadas de convivencia, jornadas de a cafés de informaciones y cualquier otro tipo de, de evento que se quiera. Y bueno, Paco, entiendo que como empresa de hostelería. El, el estado de alarma, pues lógicamente directamente cerró vuestra actividad ¿en qué situación se encuentran vuestros empleados, vuestra gente? O qué decisiones tomasteis en aquel momento? Bueno, pues actualmente como bien has dicho, el estado de alarma nos prohíbe hacer cualquier tipo de actividad de la que normalmente nosotros hacíamos, nosotros no, no trabajábamos como comida a domicilio o como tal por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de actividad y actualmente eh, pues tuve que hacer un ERTE y bueno, pues como puedes ver, pues estoy en casa y haciendo labores administrativas que, que hacían falta y poco más. La verdad es que todos los trabajadores están pues, a expensas de, de que les le sigan pagando a través del paro y, y la empresa cerrada, o si no cerrada, suspendía la actividad de momento. Uh -huh. Bueno. Llegará, llegarán los tiempos buenos relativamente pronto, o si no, buenos por lo menos el, el calor y, y el buen tiempo aquí y esperemos que con ello se reactive la actividad. Cuando vosotros volváis a esta actividad y como empresario de la, de la hostelería, eh, ¿cómo piensas que va a ser esa vuelta a la normalidad? Y todo el tema, por ejemplo, de eventos, que yo sé que vosotros realizáis muchísimos eventos. Pues la verdad, Gaspar, que es una incertidumbre. Yo creo que la gente va, va, a, tener, va a tener los sentimientos encontrados. Por un lado, hay unos sentimientos muy fuertes de celebrar o de estar juntos con los amigos, con la familia y de, y de juntarse y, y comer, cenar, a montar una fiesta. Pero por otro lado, yo creo que hay un miedo dentro del cuerpo que, bueno, que al principio la gente va a ir con mucha cautela y yo creo que nos espera un verano un poco raro. Eh, yo espero que eso que a partir de después de verano, a finales de verano, septiembre, que es cuando los eventos que se han suspendido de mayo, sobre todo las comuniones, empiecen a celebrarse. Pues yo creo que ya ese miedo se irá pasando. Pero bueno, el verano va a ser un poco raro, pues, por lo que le estoy diciendo, porque va a haber un sentimiento de miedo, de respeto de... y sobre todo porque yo creo que va a haber unas limitaciones a nivel del Gobierno de, de número de aforos en los restaurantes y en la celebración. Sí, quizás las limitaciones puedan influir, porque si fuera por ganas, vamos, estoy seguro que, que sí, saldría, sí. saldríamos todos, pero vamos, vamos a salir a la calle, San Fermín se va a quedar corto. <risa> <risa> bueno, eh, Paco, eh, una petición para, para Cartagena, para los ciudadanos de Cartagena, ¿cómo te podrían ayudar? Pues mira, pues, realmente pues, al final es eh, eh, intentar volver a la normalidad. En condiciones normales, pues la gente celebra sus su comuniones, celebra su cumpleaños, celebra su boda de plata, eh, hace eventos a nivel de, de grupo de gente de 40, 50 personas, que son pues, bueno, los eventos que normalmente trabajamos. Y, y al final, a nivel a nivel de empresa, lo mejor sería que todos llegásemos a, la, a esa normalidad que todos deseamos. Vale, que. El, que siempre con bueno con el respeto y con un poco las medidas de precaución que hay que tener, pero que bueno, que lleguemos a esa normalidad y en esa normalidad ya seríamos felices. Pues estupendo, Paco. Eh, creo que no lo has comentado, pero bueno, sí me gustaría decir que Paco gestiona el, el club de oficiales. De... De aquí de Cartagena y en la subida de Entegorra y que lógicamente pues, es un, un, un sitio espectacular para, para celebrar cualquier tipo de evento. Y por último, Paco, eh, cuéntanos o danos un mensaje de ánimo para, para toda este, esta gente que está. Bueno, pues el mensaje de ánimo es que yo creo que es común a todos. Vamos a salir de esto y realmente estamos haciendo las cosas los ciudadanos bien y estamos viviendo este confinamiento lo mejor posible... Y gracias a ello, pues vamos a conseguir que la normalidad vuelva lo antes, lo antes pues Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los que nos lo estáis sirviendo. Pediros, por favor, que compartáis, que le des a Me Gusta, que le des la mayor difusión, difusión posible a esta iniciativa. Comparte, ayuda y no lo olvides: somos pequeños negocios, somos cartagena. Muchísimas gracias.